...está habiendo un poco de viento... ...por lo cual tengo que tener cuidado... ...con los drones... ...el mini va a poder hacer algo... ...pero... Wow, ...wow... ...es que alucino con las montañas de este país... ...alucino... ...esto es Aitana... ...esto cuando en un invierno normal... ...que no ha sido este... ...este invierno nevó dos veces poquito... ...se blanqueó un poco la montaña... ...pero casi nada... ...y no anda nadie... Oh. ...estas montañas son un desierto... A ver a dónde va el camino. Ah, allá hay algo. Allá está brillando un... Allá brilla un cristal, o sea que ahí hay gente o hay un coche o hay algo. Voy a poder ir un poco más, porque de ahí puedo grabar el valle. Voy a hacer una grabación acá con el Air y después voy a ver qué puedo hacer con el Mini. Veo unas cuevas ahí abajo y despego desde el techo de la camioneta y lo mando para ahí. Y después ya me voy, que ya vi dónde está el camino Y parece ser que hay algo ahí No sé si es gente, si es una base, si es qué Porque um, posicionado hacia el sur Está la base militar y no puedo entrar allí Así que voy a aprovechar, se está levantando mucho viento Empieza a ser la hora del mediodía Esto es como en casi todo el mundo A las 2 de la tarde, viste, pa, viento Entonces, bueno, quiero ver qué onda Mira qué lindo palito, eh, voy a hacer algo ya porque estás oh, joder, no, no, no hay muchísimo viento acá. No me jodas. Bueno, estoy un poco desabrigado también, te, también diré. Y es de acá que quisieron hacer. Esto que se supone que era. <risa> No sé lo que era, pero es súper desprolijo Esto es una entrada Acá había una entrada Ahí hay unos tubos, no sé qué fue esto Unos ladrillos Aquí con un poco de más de calor Podemos encontrar serpientes Bueno, ardillas he visto eh, Y mucha lagartija Y estas cosas que hay aquí Un poco de viento, bueno, voy a ver qué hago. Tengo que grabar si sí o si sí, no puedo perderme esto. Así que nada, ¿dónde están? Acá está, mirá, mirá lo que es esto. En fin, a ver, amito Vas a despegar así como estás, no voy a poner ni la base. Me voy a apurar porque si no. Y nos vemos. Connor, para tu dron, Aitana, Montañas de España. Esto es para la serie Montañas de España, después pongo el hashtag. Bueno, hoy está siendo un día verdaderamente fantástico. Hay un poco de viento, me quedé sin batería. Estoy a tomar por culo en una montaña. Estoy en Aitana. Y se está levantando un poco de viento y hay nubes de viento acá en mi cara. Voy a tratar de meter el mini en las nubes. Eh, no sé si lo voy a lograr. No puedo calcular la altitud porque tengo como una parábola. La misma montaña me hace como un... como... como hay un desfiladero. Y bueno, lo voy a despegar. Estoy al lado de una base militar, o sea que no puedo hacerme mucho loco aquí. Tengo que no pasar los límites de, de lo que es esa base. Eh, Checkear de map, ¿qué? Sí, ya miré el mapa. Actualizar el punto de origen, perfecto. Eh, the home point has been updated. Please check it on the map. Vale. A ver qué hay de ese lado de la montaña Ya hemos visto un adelanto, pero bueno También hay aves, aquí hay águilas, halcones Y hay que tener cuidado, no hay que molestar a nadie No hay nadie, estoy solo acá la verdad Lo que vi que brillaba, que lo dije en el video anterior Era un, un vehículo que había ahí Le voy a dar altitud porque si no me quedo como en un valle Y no tengo señal Impresionante, las tres baterías que gasté del, del Air 2, brutal. Y ahora con esto, bueno, allá se ve, ven las puntas de las antenas. Eh, eso controla gran parte de España, todo lo que es el espacio aéreo. No sé si van a ver un Mavic Mini, no creo. Pero además, mira, estoy por abajo del radar. Así tienen que entrar los rusos, ¿eh? tienen que entrar volando esta cota. Eh, y bueno, ahí andamos. ¿Eso qué es? A ver qué hay ahí. Que es una cara de, de la isla de Pascuas. No, bueno. Hay como unos lugares como para parar el coche y eso, que la verdad que me vendrían bárbaro. Estaría bueno dormir aquí una noche, hacer campamento. Ya digo que no me quiero ir encima de la base militar, porque primero es un desubicado. No voy a ganar suscriptores por hacer estupideces. No me interesa. Y segundo, que es una falta de respeto para la gente que está trabajando ahí. Eh, Ves que me dice ajuste de señal porque ya empezó a a estar fuera del alcance porque le tengo que dar altitud. Ahí. Le voy a dar altitud. Acá no se sienten aviones, ni helicópteros, ni absolutamente nada. Tampoco es la línea de vuelo. Yo estoy del lado de atrás. O sea que aquí no... No es donde se cuecen las habas. A ver si logro tener señal. Me quedó el mini por detrás de una montaña. Ahí. ¿Ven lo que pasa? Que lo que no entienden en este país y en, con, la, con, las, con las leyes estas europeas que nos quedamos sin, sin señal por la mierda de CE. Los drones tienen que estar en FCC, todos. Todos tienen que estar en FCC. Y así va bien la cosa. Si no, no va bien. Yo me pregunto cómo hay alguien cultivando a esta altitud, ven todo eso, ese campo marcado y hay casas. ¿Cómo haces para encontrar una casa aquí para comprar? Decís, bueno, voy a comprar una casa en la montaña. ¿Cómo mierda? ¿Cómo se puede hacer eso? No entiendo. Pero bueno, se ve que hay gente que lo ha conseguido. Uy, se está levantando muchísimo viento. Mucho viento. Y estoy con el mini. Vale, no es que... A ver si puedo sacarlo de las líneas de viento. No le voy a dar más altitud. Lo que voy a hacer es girarlo e ir para aquel lado. Dejemos a la base militar esa quieta. Uso el radar como varios compañeros, como puede ser Félix y algún otro. Hay algunos que vuelan drones y no tienen idea, pero... Los que tienen idea es... Está bien tener este tipo de, de marcaje en el... ...en los instrumentos. Porque sabes por ejemplo, que ahí... ...estoy medio de espaldas al dron, ven. Yo estoy apuntando, si me muevo... ...ven que tiene un piquito. Además lo estoy escuchando. Ahí está viniendo hacia mí. ¿No? Todavía estoy a medio kilómetro, pero... ...ya lo escucho igualmente. Y, y si me muevo... ...se gira la aguja, ven. Ahora tengo el dron a mi espalda. La señal bajó un, una línea... Pero bueno, tampoco es una cosa que digas, wow. Vamos a ir hacia allá. Estoy calculando el viento para poder eh, para, para traerlo y evitar los problemas, ¿no? Se ha comportado genial. Voy a hacer un. algún modo de vuelo de quick shot. Todavía no llego, ¿no? A ver, todavía no sé dónde estoy yo. Yo estoy por este camino que está aquí abajo. Casi que seguro. Me está pasando. ¿Cómo? Ah, vale, estoy aquí Ahí abajo en donde se cruzan esos caminos, ahí estoy yo Vale, perfecto Ya teniendo ubicado el vehículo y mi encantadora persona Es otra historia Vamos a ir bajando aquí, voy a hacer unos varios quick para mí Porque me gusta verme, bien narciso Y de paso voy a buscar algunos temas Aquí por ejemplo hay muros construidos yo no me termino de asombrar como todas las montañas de España tienen muros construidos en la montaña. Es una cosa que es increíble. Ahora les voy a mostrar. Eh, me gustaría hablar con alguien que me lo pudiera explicar. A día de hoy nadie me lo ha podido explicar esto. ¿Por qué hay tanta, tanto muro por todas las montañas? No me lo ha explicado nadie. Pero bueno, algún día alguien me dirá, si saben qué es... Eh, ya sé que es para frenar el agua y no sé qué, pero ¿cómo se pone alguien a construir muros por todas las montañas de este país? O sea, es increíble. Eso es la, la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo carajo eh, viene alguien a, a, a invertir tiempo y para hacer estos muros aquí, no? Ya los están viendo, ¿ven ahí? Ven, ahí se ve uno, igual están súper destruidos, no sé de qué época serán. Pero es toda España, todas las montañas con esto. ¿Ven? Una línea ahí, otra ahí. Es para parar el agua, pero... ¿Quién, quién hace esto? Es monumental. Es, son obras monumentales. No, es increíble con el viento que hay, cómo se está comportando el mini. Vamos. Hoy Estos dos drones hoy han, se han hecho la América. ¿eh? Ha sido increíble. Hoy estos dos drones se han comportado de una manera increíble. Lo voy a acercar para que vean lo que veo, lo que digo de, de estos muros que hacen con piedra. Ahí ven, ven los muritos esos atrás mío. Eh. ¿A dónde va? Ahí. Todos esos muros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hace eso? Es una cosa de loco. Están todas las montañas así, todas, todas en todas partes, con esos muritos. Si alguien sabe el porqué de esto, me lo dice y, y nos enteramos todos, ¿no? Vamos a ver qué hay atrás de aquella montaña, que me queda batería. Iba a hacer unos quit shop, pero no. Quiero ir para ahí. No estoy viendo bien la pantalla porque le falta luz siempre. Siempre le falta luz a las pantallas y cuando da el sol. Yo había hecho unos parasol y me parece que los perdí con la mudanza. Estaban alucinantes, pero terminan molestando tanto, tanto, tanto que no... Voy a ver si, si consigo algún parasol nuevo. Se hace con, con algún material así, tipo goma spam y estas cosas Es súper sencillo, pero bueno Hay que ponerse, ¿no? Como todo A ver qué hay atrás de esa montaña Ya llegó, ¿eh? es impresionante Y lo puse en modo lento porque lo traía cuando, lo, cuando se baja el dron tiene que estar en un modo más lento que En un modo cine, este Si lo pones en modo normal o en modo sport es una locura Ahora lo vamos a traer a toda máquina en modo sport bueno, acá sigue habiendo construcciones, es increíble, todas las montañas construidas. Mirá, mirá, mirá lo que hay acá. Muros y muros y más muros y para qué, pero ¿quién hacía esto? Por favor. Mirá lo que es. Ahí hay como una especie de casa impresionante, la verdad. Yo no es que no salgo de mi asombro. ¿eh? No puedo entender cómo en todas partes hay cosas, no hay un lugar virgen, digamos. Es muy difícil en España ir a un lugar que digas, no, acá no anduvo nadie. Siempre anda alguien en todos lados. Es una cosa de loco. A ver cómo está el dron. Ahí ven, estoy viendo la burbujita de... Ahí. No lo veo, claro. Está en, en altitud negativa, o sea que lo voy a subir un poco. Yo debo estar por ahí. Por ahí. Bueno, estoy escuchando. Vale. Ven que es todo como un camino de erosión, como si bajara el agua por ahí han hecho muros para que se frene esa agua. Pero yo no sé, ahora lo voy a, ir a mirar. Bueno, el dron está viniendo hacia acá, sí. Vale, perfecto. A ver si puedo cruzar acá porque ahí no tengo botas y quería ir a ver... ¿Hay agua ahí? No. Sí se había acumulado agua, pero está un poco alta la, la maleza. Ahí lo veo. Ahí viene el chiquitín, es una puta máquina, ¿eh? madre mía, lo que ha sido hoy, espectacular. A ver, digo lo que iba a hacer, que quería hacer así. Ahí, a ver cómo lee la camioneta. Vamos a hacer un quick shot. Boomerang a 50 metros, Vale. Le vamos a marcar el vehículo. Ahí lo gestiona. Y le dice... 2, 1, go. ¿Me ven? Yo no me veo, es que me da el sol. Bueno, ahí va a ser la gestión. No sé si me muevo me... Ah, no. ¿Qué gestión? Si está con la camioneta. La verdad que este es un lugar para quedarse acá a dormir, eh. Impresionante. Es increíble que con la población que hay no haya nadie. Lo único que me crucé dos guiris, que fue el brillo ese que dije. Uy, tengo que ver que no peguen la colina. No, bien. Hay que ver con, cuando activas los quick shots me puse a hablar y a mirar los pajaritos y claro, no miré que hay una montaña acá. Empieza a girar y el mini no es que está lleno de sensores, ¿no? Ah, ahí va bajando. Ah, impresionante. hoy. Un día buenísimo, espero que no me lo jodan, porque yo tengo gente a mi alrededor que me jode los días, espero que no me lo jodan. Que bastante bien está todo, vamos a salir de aquí. Hacemos las fotos a Ep, que saben que después las voy a gestionar con Aurora, con el programa. Tengo varias también hechas con el, con el Air 2, o sea que bueno. Vení chiquitingui, hora. Todavía tenemos batería, podemos buscar algún otro sitio donde hacer algo. Al final las nubes están más altas de lo que me imaginaba. Así que nada. Landing. Las nubes están más altas de lo que me imaginaba y, y bueno, no lo voy a meter al mini ahí. Pero es increíble, la verdad. Y muy buen vuelo. Quiero ir aquí. Está prohibido escalar, dice ahí. Mira lo que pusieron. Se ve que ya se mató alguno y claro tiene un coste. Los accidentes tienen un coste, entonces eh, onto. No. Coso decreto papá papá pa, de regulación del senderismo y deportes de montaña de forma ¿Eh? Conservación de los zapatos y de la flora y fauna silvestre. Bueno, lo de la flora y fauna silvestre es una imbecilidad. Ahora, el tema del peligro y eso sí. Pero fauna silvestre aquí la verdad que hay poquísima. Muy poca. Ya te digo que vi un halcón. Y... Lo escucho. Sé que está por aquí. Lo estoy escuchando. Creo que lo han, lo han escuchado ustedes también. Y bueno, nada. Connor para tu dron, impresionante, a más de mil metros de altura con el Air 2 y el Mini 2, espectacular, no se necesita más. Pago eso, vamos a detener la grabación, me voy un sorongo. Quack.